Después de un año y medio, el Falcon no está más en ese lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford, gente. Les voy a estar dejando fotos de los avances del Falcon. Lo llevé a un verdadero chapista. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, gente. No tengo tiempo de, lamentablemente, avanzar con el Falcon. Ustedes saben que he avanzado bastante. Pero ya ha pasado un año y eh, es hora de terminarlo de una vez por todas. Por lo menos lo que es la chapa, que es lo que más eh, tiempo lleva y lo más complicado. Y bueno, eh, va a ser más fácil para que obviamente el que sabe reparar lo que es el falso chas y todas esas cosas. Así que bueno, hoy vamos, voy a sacar el motor de este auto. Ya todos saben la historia de este auto. Ya todos ustedes conocen la historia de este auto, no hace falta que se las cuente. Eh, sinceramente nunca saqué un motor, así que bueno imagino que debe ser una papita vieron qué feo que estaba ¿no? parecía hermoso pero lamentablemente está muy destruido así que bueno vamos a sacar este motorcito obviamente voy a poner todo en cámara rápida para que usted señora y señor no se aburran en la casa así que bueno, ahí vamos bueno, vamos obviamente a trabajar vamos a trabajar con la herramienta de Crossmaster siempre fiel es el primer día que empezó esto y eh, ahí tengo la pluma así que bueno no no no creo que sea tan difícil pero que vamos a renegar vamos a renegar seguro acá vamos bueno lamentablemente no tengo acceso a una hidro pero es más mugre que motor esto ahora en este momento me imagino que tengo que sacar primero los tornillos de la caja que estoy identificándolos de a poco <coughs> y después sacar bueno estos tacos de motor el Torti. vamos a ver qué onda bueno, esta es la medida de la llave para sacar los tornillos de la caja, 5 octavos, medida americana, pulgadas. Eh, bueno, acá tenemos, este se debe ser el sensor de presión de aceite, me imagino. Esto debe ser otro sensor, la verdad que este, este capaz que sea de temperatura. ¡Qué maravilla este motor, amigo! ¡Una belleza! Dos mil años más tarde. Y salió el primero de varios tornillos. Como no los quiero perder, como hago con la mayoría de todos los tornillos, voy a robarle a mi esposa esos envases de yogur que ella guarda, recicla. Voy a poner el nombre y el tornillo, tornillo de caja. Vamos por los otros 50 que quedan. Bueno, como ustedes pueden ver, este, estado, este auto ya está en estado bastante deplorable y se ha partido acá al en medio, entonces todo el peso del motor hace que baje esta parte del auto. Ahora tengo una misión bastante complicada, una tarea complicada que es levantarlo, levantarlo porque hay unos tornillos que van eh, por la parte de abajo, así que vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno mis amigos, esta es la forma que uso yo para levantar eh, los autos cuando no tengo caballete, como en este caso. Bueno, ¿qué hago? Voy haciendo como una torre, coloco el gato acá, con una tablita pequeña, arranco obviamente, ¿sí? Y empiezo a levantar siempre el falso chasis, fíjense en el mal estado que estaba este falso chasis, está reventado. bueno Levanto un poquito, meto el primer elemento, que en este caso es la cubierta. Después voy subiendo de, de altura, colocando esto, levanto un poco, coloco esta segunda cosa. Y después obviamente voy poniendo más maderitas, para no, hacer, para no que el gato no suba hasta tan arriba y se rompa, porque eso hace que se rompa. Y coloco el tercer elemento, en este caso la llanta, y queda bastante cómodo para poder trabajar. Como lo dije al principio, estaba seguro que iba a haber algo que me iba a hacer negar, un poco nomás, en este caso fue un bulón, que bueno tuve que hacer todo este circo de levantar el auto para poder sacarlo porque estaba reclavado. así que una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que cuando pasa esto hay que tomarse el tiempo, laburar tranquilo no desesperarse y tratar de poner, digamos, la llave en la mejor posición y hacer la palanca lo más cómodo posible así que bueno, en este caso ya aflojó, así que contento amigo y de amigos eh, tornillo 13 hay que sacar el burro también necesitamos lo sacamos uno vamos a dejarlo junto acá con la caja y tranquilo más tranqui este es que hacerlo tranqui con amor con paciencia siempre pensando en que pronto lo vamos a poder esto el burro se lo ve en bastante buen estado por lo menos tiene la calco de que algún día fue nuevo con la mano te lo saco, padre. Con las ganas que tengo de laburar, que son muchas, hace mucho que quería venir. Esto, esto es hacer catarsis, Esto va a ser catarsis, Esto me lo ha enseñado mucha gente ya, mi querido amigo allá de Uruguay, eh, Hugo Álvarez mecánica, síganlo, Esto hay que hacerlo tranca, con amor. así como bueno, así solo fierro, Disfrutarlo, disfrutarlo. ¿Qué dice, señor? ¡Vamos que va! ¡Vamos que va! Gente, si les está gustando el video hasta acá Por favor, déjenme un me gusta Suscríbanse los que no están suscritos y muchas gracias siempre, siempre agradecido por todo el aguante Que le dan a este pobre mecánico Y vos te vas a reír, vas a decir, no, no puede ser que este cara dura estoy grabando videos de youtube es la primera vez en mi vida que saco un burro y no soy ningún tincho ¿eh? para nada solo que hace muy poco que le meto mano a los fierros hace pero muy poco mira cómo está este burro ¿eh? es la primera vez en mi vida y me siento realizado Vea Bueno, tres tornillos acá Uno ahí, otro ahí Otro abajo y los del burro Que son tres también Y ahora vamos a sacarlo del escape Y nos queda nada más Los tacos Del motor Estamos listos mis amigos bueno estamos casi listos sacamos todos los tornillos de la caja ultimando detalles eh, tiempo de trabajo aproximadamente una hora y media dos casi así que bueno, ahora falta desajustarlo, está con el motor y estaríamos listos por hoy bueno, encontré justo este este ¿cómo se llama, este bulón acá de múltiple escape así que lo voy a usar para enganchar la cadena bastante poco hueco otra vez para enganchar la cadena ¿eh? a ver, me parece que lo dejé muy ajustado ¡Aguanta! a ver, a ver, a ver, ahí, ahí me gusta Bueno, bueno, bueno, pero estamos a punto de sacarlo gente, a punto, a punto, pero me faltaba sacar algo, llave tres cuartos, hay que sacar sí o sí esta patita de del embrague, porque mi viejo empujaba, empujaba, pero esto se ve que hacía su resistencia ahí, así que bueno, a seguir desarmando. Bueno, mis queridos amigos, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Si les ha gustado, por favor, déjenlo, me gusta. Acá tenemos, les voy a hacer un par de tomitas del motorcito de este, un 187, cuatro bancas. Nos vemos en la próxima.